para comenzar abrimos nuestro proyecto en el editor de código vamos a crear un footer o un pie de página para lo cual precisamos utilizar la etiqueta footer la idea será crear tres columnas creamos primero nuestro container nuestra clase row para Obtener las columnas y como la división total es de 12, precisamos dividirlo en cuatro partes cada columna. En cada una de nuestras columnas vamos a tener tres links y para centrar el contenido, el texto de las mismas, utilizamos nuestra clase text-center. Los links van a estar dentro de una etiqueta nav de navegación y vamos a crearlos con la clase text TextDecorationNone para quitar el subrayado común de los links. Para multiplicar una línea de código escrita mantenemos presionado ALT y SHIFT y la tecla hacia abajo. Para seleccionar varios cursores solo con la tecla ALT Vamos a agregar un H3 en cada div. Y restaría a todos estos textos colocarles un color blanco para que se puedan visualizar. Para poder seleccionar varios elementos iguales, utilizan control D. O comandé si están en una Mac. Ahora lo que vamos a hacer es agregar un display flex para poder ingresar la propiedad flex column y que el texto nos quede de arriba hacia abajo centrado. Vamos a agregar unos comentarios para saber dónde termina la clase container, dónde termina la clase row. Comenzamos agregando los márgenes para poder separar el footer del resto del cuerpo MT para margin top, MB para margin bottom. Si tiene la misma distancia, tanto margin top como margin bottom, podemos utilizar MI, que se refiere al eje vertical, y nos agregaría espacio tanto arriba como abajo. Vamos a agregar un párrafo al final, donde diga el clásico texto los derechos reservados, el nombre de la empresa. Centramos nuestro párrafo y ya tenemos casi listo nuestro footer, le agregamos un margin top para tener espacio arriba y un margin bottom para tener espacio abajo. Como vemos, el diseño es responsive, a modo de ejemplo vamos a tomar uno de los títulos, le podemos agregar esa columna servicios y podemos agregar diferentes eh, servicios que podríamos prestar como programadores, por ejemplo diseño web, diseño mobile, UX, UI. Agregamos por último una separación entre los diferentes enlaces. Y damos por finalizado este video con nuestro footer listo.